Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, bienvenidos a nuestro espacio acá presente en la coyuntura cotidiana de nuestra vuelta, nuestro regreso, nuestro encuentro semanal en distintas etapas a lo largo de este 2021. Hoy nos vamos a meter con Brasil, un tema que seguimos siempre muy de cerca en nuestra agenda, el triunfo de Lula y qué nos deja este 2022, lo que va a venir en la... Todavía futura presidencia de Lula, recordemos que recién el 1 de enero del 2023 asumiría en el Palacio de Planalto la Casa Rosada brasileña. Lo cierto es que también ha impactado muchísimo el poder de fuego en el más amplio sentido de la palabra, de la palabra que tiene el bolsonarismo. ¿no? Muchísimos votos, una elección muy polarizada, una ultraderecha que ha perdido la presidencia pero muy envalentonada. Y esto también nos da pie para meternos en el programa de hoy en el que vamos a recrear cómo se fabrica el odio contra algunos dirigentes y sobre todo para entender hacia dónde se dirigen esas construcciones que también impactan en nuestro país. No, no estamos muy lejanos de esos escenarios teniendo en cuenta que hace apenas tres meses hubo un intento de magnicidio en la Argentina y todavía no se conoce quiénes han financiado, por lo menos en términos judiciales, esa, esa eh, situación tan eh, peligrosa para cualquier escenario político. Imagínense lo que sería de nuestro país si esa bala hubiera salido, si ese atentado se hubiera Cometido, qué sucedería también con las estructuras político, eh, incluso culturales en toda Latinoamérica, de lograrse tamaño acto de violencia y odio. Y en Brasil eso se reproduce incluso en mecanismos como los que vamos a trabajar hoy en este documental que ha producido el periodista Andrés Salari. Cómo se fabrica el odio contra dirigentes, en este caso, lo que es la figura de Dilma Rousseff y la figura del ahora. Este, o futuro presidente, como ya ha sido dos veces también presidente, eh, Ignacio eh, Lula da Silva. Nos encontramos al final de nuestro programa. Hoy en el repaso nos dedicamos a Brasil. Nada más y nada menos que en nuestro cartago, llegando ya al final del 2022. objetivo será Luis Inácio Lula da Silva, un obrero metalúrgico que desde la década del 80 lideró la izquierda brasileña y que al llegar a la presidencia llevó adelante una política beneficiosa pero incómoda para las élites, además de inaceptable para los intereses geoestratégicos de Washington. Y es esto que queremos hacer, que no interés, que el É cumprir aquilo que nós entendemos que é o mínimo necessário para a sociedade brasileira. E aí dizem que a classe média se assusta quando Lula fala isso. Não, porque eu quero uma sociedade de classe média. Eu quero uma sociedade onde todos têm casa. Onde todos possam ter o direito de ter uma boa escola, de ter uma boa saúde. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matemática, matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Hoje... Es el día del reencontro del Brasil consigo sí mismo. Estamos felices de tenernos aquí en la Argentina, de compartir, de debatir, de discutir, de pensar. Me alegra que tengan tanta pasión porque significa que toman con responsabilidad la función que llevan adelante. Todos los presidentes venezolanos que trataron de manejar de manera soberana y libre el petróleo fueron derrocados y o asesinados. Todo, hasta yo. Yo fui derrocado solo que por un día. Y no existe salida individual para ningún país. No existe salida individual. Pudo, con Celso Amorín, firmar un acuerdo de, de la política nuclear iraní, por ejemplo, con Turquía y, y los países de la región, antes de que Estados Unidos, un acuerdo mejor que después Obama iba a firmar, o Brasil se, se acercou de, de África como nunca se havia acercado. O Brasil se acercou dos países árabes como nunca se havia acercado. Se conformou o BRICS. Eu sei que tem divergência política entre o Irã e outros países. Com o Brasil, nós não temos nenhuma divergência política. Portanto, vamos continuar trabalhando junto com o Irã naquilo que for do interesse do Brasil. Não, não vejo nenhum problema para ser diferente. Good job. Good This is my man right here. the most popular politician on earth yeah. the Lula no vale nada, vale nada, nos estamos cerrados, si el Bolsonaro no entra, nos estamos, nos somos la próxima Venezuela. Eso necesita acabar, de todo jeito. En menos de una década, Lula pasó de ser uno de los estadistas más respetados a nivel global, a estar preso y proscripto en una cárcel de Curitiba una gran mayoría de los ciudadanos ya no cree en sus representantes y brasil es un estado sumamente debilitado que dejó de ejercer liderazgo en la política internacional la integración latinoamericana parece haber dejado de existir como concepto toda la historia del hombre arriba de la tierra es una constante oscilación. Por eso, esta ola reaccionaria va a fracasar. Nunca va a triunfar definitivamente porque la nuestra tampoco triunfa definitivamente. En Brasil, la operación finalizó con la elección a la presidencia de un ex militar ultraderechista completamente servil a Washington. USA, USA, USA, USA. La trama tiene muchas aristas, desde las noticias falsas a los errores propios de la izquierda, de la corrupción real a la utilización de esta con fines políticos, de la guerra jurídica a lo que hoy comienza a definirse como guerra híbrida. Lo que se hace en primer lugar es detectar algunos temas sensibles que sean negativos al gobierno que se quiere derrumbar. Uh, ese tema puede ser cualquier cosa, la corrupción en Brasil, puede ser uh, la historia del juez en, uh, en Argentina o una falsa historia de un, un hijo que jamás existió, del presidente de Bolivia, Evo Morales, no importa. Pero se elige un tema y ese tema empieza a ser difundido por las redes sociales en una gran operación psicológica. Ese tema es presentado como algo de extrema gravedad Todo que existe en Brasil viene do. Grande número de corrupção que existe no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas dos estados e nas câmaras municipais dos municípios. Esse é o grande mal do Brasil. A corrupção política que tira dinheiro da educação, da saúde, da segurança. É a corrupção que mata! É a corrupção Você que mata! Las denuncias de corrupción lideradas por Sergio Moro aseguraron a las derechas brasileñas algo que no encontraban desde la llegada de Lula a la presidencia una identidad y un discurso Moro fue más allá de lo que había escrito en 2004 no solo utilizó a la prensa para condenar socialmente a un acusado usó ese estigma social previamente fabricado para aplicar una condena judicial y proscribir al político más popular de Brasil. El ex presidente fue acusado de recibir un departamento de tres pisos a cambio de favores a una gran empresa constructora. Otros sectores se encargaron de Dilma Rousseff, derrocada sin la más mínima prueba de corrupción en su contra. Los senadores que votaron por impeachment, escolieron rasgar la Constitución Federal, decidieron por la interrupción del mandato de una presidenta que no cometeu crime de responsabilidad. Condenaron a una inocente y consumaron un golpe parlamentar. Durante todo el proceso que culminó con la destitución de Rousseff, la embajada de Estados Unidos estuvo a cargo de Liliana Yalde, quien había acompañado el mandato de Fernando Lugo en Paraguay, derrocado de la misma manera que su par brasileña. Ayalde también fue funcionaria de la USAID en Bolivia y, finalizada su misión en Brasil, fue promovida a una institución militar, el Comando Sur de los Estados Unidos. Soy la embajadora Liliana Ayalde, subcomandante civil y asesora de política exterior del Comando Sur de los Estados Unidos de Miami, Florida. Una fecha clave en el desarrollo de esta gran operación psicológica es junio de 2013 cuando Brasil estaba inmerso en un estancamiento económico y un aumento del 7% en el transporte público desató una ola de protestas en todo el país. Las manifestaciones pronto superaron el carácter reivindicativo y fueron capitalizadas por la derecha. Movimientos como Brasil Libre, pra Rúa y Revoltados Online que se declaraban sin pertenencia partidaria no tardaron en militar por la destitución de Rousseff y terminaron siendo la base de apoyo en la campaña de Bolsonaro. Obligado a lidiar con ese problema, el gobierno quedó a la defensiva. El PT ya no recuperará la calle. En menos de un mes empezó a inundarse de, de, de vídeos y de, de mensajes de una hora para la otra. Vídeos alarmistas diciendo que iba a haber guerra civil, cosas que yo nunca había visto. Discurso anticomunista igualito a los discursos gringos que acá. Eh, yo tengo 36 años, nunca había escuchado eso antes. No, es como. Había oído hablar que en la época de la dictadura había discurso anticomunista. Eso empezó de un mes al otro. Discurso de intervención militar con afiches en inglés. En septiembre de ese mismo año. Se revela que Washington tenía intervenido el teléfono de la presidenta Rousseff y que la inteligencia estadounidense espiaba a la estatal Petrobras.